Hoy es viernes y como pueden ver, eh, yo tengo un teacher porque de manera particular he determinado venir al programa los viernes con una de una manera más distendida de, eh, para descargar un poquitico de energía y provocar en la gente esa, ese ambiente, ese ánimo de fin de semana. Es importante que la gente lo haga y comencemos a cambiar. Incluso las empresas. Una, la mayoría de una empresas... Tichera, sí, la mayoría de empresas ya los viernes y los sábados permiten que la gente vaya sin uniforme, que las mujeres vayan con el pelo rizado y que el ambiente sea un poquito más distendido. Y es importante porque eso provoca eh, un cambio en el estado de ánimo. Pero hoy yo quiero eh, hablar sobre los alimentos eh, que son importantes que debemos consumir para dormir mejor. Oigan, esto es importante. Eh, el sueño es un espacio eh, muy, pero muy importante. Comenzaron al revés, muchachos. Debieron, eh, No sé si comprendieron. Eh, primero, la, la, la imagen de la gente durmiendo. Ahí, la, la, la señora durmiendo. Eh, según estudios realizados, aproximadamente pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Esto, recuerden que dormir es una necesidad biológica que ayuda al organismo a recuperar energía y a realizar determinados procesos y a funcionar correctamente. Y quiero que le pongan atención a la importancia del sueño. Eh, en el momento en que el ser humano duerme, se produce la mayor actividad cerebral. Oigan esto. Y es que según varios estudios se ha determinado que en ese momento en el que dormimos, en el que dormimos se producen... Eh, procesos en, en endocrinos, funciones inmunes, es decir, que cuando usted está durmiendo, el sistema inmunológico está trabajando con mayor fuerza para contrarrestar las enfermedades que le puedan atacar a usted. Y también se asientan los nuevos conocimientos adquiridos mediante el ap aprendizaje y la memoria. Fíjense usted que lo que usted aprende, eh, por ejemplo, durante el día, cuando usted duerme y descansa, entonces cuando el conocimiento se asienta, mira lo importante que es esto, ¿Y por qué entonces nosotros debemos tratar de alimentarnos de la manera correcta al momento de dormir? Bueno, porque hay alimentos que favorecen eh, un, una mejor forma de dormir. Los expertos, como ustedes saben, recomiendan eh, aproximadamente 8 horas de sueño y el ambiente en el que usted debe dormir debe estar seguro. Es decir, que le, pro, le proporciona a usted un ambiente de, de seguridad, de tranquilidad y de calma para que usted pueda realmente descansar. Si usted está durmiendo en un lugar en el cual usted se siente inseguro, por más que usted quiera, no va a poder conciliar el sueño de manera total. Eh, pero con todo esto es importante la dieta, lo que usted se come durante el día y precisamente antes de usted dormir es muy importante. ¿Y qué dicen entonces eh, los expertos, los científicos en la materia? Bueno, recomiendan una serie de alimentos que usted debe consumir que le favorecen a que usted pueda dormir mejor. Y uno de ellos es los frutos secos y los derivados. Israel, los frutos secos y los derivados, eh, las nueces, muchachos, que están por ahí para que la gente la pueda apreciar. Estamos hablando, mira ahí, de las semillas, eh, la almendra, la semilla la de cahuel, se eh. ¿Se duerme con eso? Sí. Eh, Yo sé. ¿Cuál es no, la me ventaja me de mucho, las almendras, de las nueces? de esas almendras que sí. se ven mucho en la época de Navidad. La gente sí, te... regala los... Lo, lo... Los MITS, los sí. la, lo me, la mezcla de... Te voy de a explicar por qué son eh, convenientes. Eh, nota que yo estoy trayendo esto de un artículo de una revista científica como es Nature. Si la gente la quiere seguir, bueno, pues maravilloso, porque ahí ustedes pueden aprender muchísimas cosas de los últimos acontecimientos y descubrimientos científicos que se han hecho en el mundo. Las almendras y las nueces, los pistachos, ¿verdad? poseen grandes cantidades de ácidos grasos como el omega 3 y omega 6, conocidos como grasas saludables. Y, ¿verdad? y esto eh, provoca, verdad además de la hormona melatonina y el magnesio, ambos relacionados con una mejoría del sueño. Usted, significa que cuando usted consume este tipo de, de productos usted está provocando una mejoría en la calidad de su sueño. Es importante que usted lo tome eso en cuenta. Usted Aquí hay empresas que la venden. Eh, de manera industrial usted la puede comprar, tenerla en su casa y siempre eh, tomarse unas cuantas eh, eh, y comérsela eh, horas antes de usted ir a dormir. También la savia o la albahaca. Es muy importante porque eh, según los científicos este tipo de hierbas frescas contiene componentes químicos eh, que reducen la tensión del cuerpo y producen efectos calmantes en el organismo. Atención. La albahaca produce un efecto calmante en el organismo, por tanto usted va a estar más relajado durante el sueño y esto va a provocar que usted duerma mejor. Eh, y es importante destacar que los alimentos como el pimiento rojo y, eh, y la pimienta por la noche no son recomendables. Atención ahí, el pimiento rojo, la pimienta y este tipo de, de alimentos eh, no son recomendables porque tienen un efecto estimulante y suele dificultar la conciliación del sueño, así que vamos a evitar el pimiento rojo y a evitar la pimienta en horas de la noche para tratar de tener un mejor sueño. También los cereales integrales, los cereales integrales, estos alimentos como la avena, el trigo, el arroz, claro, el arroz es sin exceso, pero esto es básicamente durante el día, o las pastas, son una excelente fuente de serotonina. Voy a explicar qué es la serotonina más adelante. Y por lo tanto también la melatonina. Además, esto aporta en grandes cantidades de vitamina del grupo B e hidratos de carbono de absorción, de absorción lenta, que favorece la sensación de saciedad y de bienestar. Es decir, por eso ustedes ven que mucha gente eh, consume avena y consume cereales porque le provocan a usted una, eh, una sensación de saciedad. Y entonces, eh, una sensación también de bienestar y por tanto usted va a dormir más tranquilo. La leche, según los científicos, la leche un vaso de leche caliente antes de dormir ha sido un efecto de remedio contra el insomnio desde hace muchísimo tiempo. Los productos lácteos, vamos a ver, eh, me quedan cuatro minutos, Israel, me están poniendo la música. Eh, me concentraron ahí los muchachos. Los productos lácteos son ricos, en triptófano, es importante, y en magnesio y zinc, que ayudan a absorber el amoníaco, o los aminoácidos más bien. Las bebidas calientes ayudan al cuerpo a relajarse. Por eso ustedes ven que la gente antes de, de dormir normalmente se toma un té, una infusión, eh, porque las bebidas calientes ayudan a relajar y proporcionan una sensación de confort que facilita y mejora el sueño. Lo único que no se le, lo único que no se le puede ocurrir a uno es tomarse una... Un, un té de la hoja de coca. No sé si tú sabes que hay una tradición en, en Sudamérica, en Bolivia, uh -huh. en la misma Colombia, de tomar eh, eh, la infu como infusión, como té de la hoja, de la mata de como la té. Mata de cola. que es donde eso pone a la... la gente. No, no, pone a la gente y, y te equilibra. Mira, eh, hay incluso manufacturado. Cuando tú llegas a Colombia, como tú estás muy alto, hay gente que le da mareos. Y entonces se compra en la farmacia una infusión que te permite equilibrar tu sistema, eh, te quita los mareos y, y es de la hoja, el, el producto de principal de esa infusión es de la hoja de coca. Ahí está. <coughs> eh, el, el té eh, o la infusión como normalmente eh, se le conoce, eh, especialmente de la hierba valeriana La hierba luisa y la manzanilla Aquí se usa mucho la manzanilla Especialmente sí. se la da mucho a los niños Porque los relaja Pele también eh, Este tipo de bebidas poseen propiedades relajantes Y sedantes que hacen eh, Todavía más notables eh, Al ser consumidas como bebidas calientes ¿Y la, y la cómo se llama esto? Que lo usa mucho en, en la época de frío aquí este Que es un, como un tubérculo Este, caramba Jengibre. el jengibre no me lo el, el, el eh, jengibre jengibre muy recuerda que el es jengibre es caliente, eh, tiene creo que tiene propiedades afrodisíacas y entonces lo que hace es que, que, que, que te es, ponen vigilia. Ajá. es al revés esto es lo que busca este tipo de <risa> como lo es como relajarte de los <risa> sedarte para que tú puedas dormir mejor eh. Eh, así que ahí está también la miel eh, se puede a la leche que dijimos ahorita que usted puede consumir usted le agrega un poco de miel Así como también eh, a, al mismo eh, té, usted le puede agregar un poquito de miel, eh, porque esto trabaja directamente, eh, básicamente con la, la relajación también del cuerpo. Y eh, también comer carne de pollo y de pavo, le, le mandé una imagen ahí para, para mortificarlos a todos de un pollo horneado, exquisito, mirenlo ahí, eso es para mortificar a la gente. Mira, eh, estas carnes son ricas en proteínas. Tú sabes que el sueño, el sueño tiene cinco etapas. Uh -huh. La etapa de adormecimiento, cuando uno está ahí medio brogue, medio que se te cierran los ojos. Luego viene la etapa del sueño ligero, sí. pero entre esa y, el, y la otra etapa se dura 50% del sueño. Así es. Después hay una etapa de transición que es como dos minutos, donde tú pasas al sueño, al sueño profundo, que son 20, 25% de todo el tiempo que tú vas a durar du, du, dormido. Y luego, finalmente, es la etapa del sueño REM, que es la etapa más fuerte, donde tú pierdes totalmente la conciencia. Y es una etapa de, donde el ser humano se mueve mucho. Incluso los globos oculares, tú notas, si tú ves a una gente durmiendo en etapa render del sueño, tú le ves moviendo los ojos. Así Todo es. cerrados por encima de los párpados, tú notas el movimiento. Así es. Así que la carne de pollo y la carne de pavo, saben ustedes que son ricas en proteínas y estimula la segregación de la serotonina. Eh, también el guineo maduro, que es rico en potasio, ustedes lo saben, da sueño. Eh, Sí, se provoca la relajación del cuerpo eh, y también ayuda a tener una, un mejor sueño. Eh, Pero mira, hay algo que se dice con relación al guineo cuando Son relajantes musculares el potasio Ok, dicen a, con relación al guineo Cuando está en esa condición así pintico uh -huh. Creo que hay algo, lo que no sé No recuerdo exactamente qué es bueno, lo que A es. mí me gusta así, porque ahí está eh, Para mí totalmente, eh, maduro. Eh, ajá, totalmente maduro Y ahí está con su para mí con su mayor sabor eh, A mí me gusta de, de, de esta manera Hay una llamada Vamos a escuchar la llamada, buenos días Sí, buen día caballero Ajá le agradecemos ese tema. Muchas personas tenemos situaciones con el sueño. Y uh -huh. es una forma sencilla y natural de resolverlo. Entonces le motivo a que temas de este, tema de formación, tema de la tecnología y los hijos, tema a los padres, entonces sigan presentándonos como muy bien lo está presentando Yerjan. Muchas con gracias. En relación al jengibre, el jengibre... Indican los doctores que después de las 5 de la tarde no puede tomarse. Ahí. Porque okay. es un energizante ah. y te activa el cuerpo y por ende entonces no vas a dormir. Sí. Exactamente. Tener el efecto contrario. Tener el efecto contrario, <risa> entonces te, te mantiene en vigilia sí, por, por sí. ser un energizante. También eh, una fruta, un fruto importante, la cereza, eh, también ayuda. ...a la relajación del cuerpo... ...y lo que tiene que ver con... ...dormir mejor, la piña... Es cereza, ...mira, man. yo no creía que la piña... ...pero este estudio científico revela que sí... ...y voy a decir por qué... ...dice porque además de la fibra... Eh, ...la convierte en un alimento apropiado... ...antes de ir a dormir... ...porque las enzimas, ¿verdad? aquí habla de unos... Eh, ...datos específicos... ...dice que colabora al proceso digestivo... ...y evita la aparición de molestias durante la noche... ...esa es básicamente la función de la piña... ...que ayuda al proceso digestivo y también para finalizar el chocolate negro ojo, no el chocolate ese lleno de azúcar que no venden en la, en, en la mayoría de supermercados. el chocolate negro sin mucha azúcar, es un relajante natural que estimula la producción de serotonina y consigue proporcionar una sensación de bienestar, es decir, que todo lo que usted se pueda tomar en la noche para relajarse, especialmente las infusiones es el, el, a lo que nosotros le decimos aquí, eh, normalmente el té de manzanilla es fabuloso para eso así que ahí está esas recomendaciones Bien. De mañana